No podemos tener amigos nosotros. Me cogí, me cogí y después no me paga. ¿Usted era de los que tenía en su casa esa placa que decía en esta casa Trujillo es el jefe? Sí. ¿Usted sabe quién va a ir? Digo, no. Ahí va Trujillo. Porque Trujillo dice que murió a los, a los 80 años en los Estados Unidos. ¿Cómo le gustaría a usted que la gente lo recuerde, tanto su familia como, como los amigos suyos? conociendo nuestra gente con Félix Corona. Tenemos hoy a un personaje muy conocido aquí en este municipio de Sosúa. Bienvenido, saludos. Antonio de Lemos. ¿Cómo es el nombre completo? El nombre completo? Antonio, de Lemos. Núñez. Antonio de Lemos. Núñez. ¿Cómo usted se siente en este día? Bien. Le agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de venir hasta su casa Para conversar con usted y para que su historia quede grabada Y mucha gente que lo conocen de vista pero que no lo conocen tan de cerca Puedan conocer más acerca de, de su, la historia de su vida Me dice que usted está a punto de cumplir ¿Cuántos años es? Los no, cien Es así en el 1922 ¿De dónde viene su familia? De los de Lemos, de Puerto Plata Pero antes de Llegar a Puerto Plata Yo he una historia como que Su familia venían de otro sitio más lejanos El abuelo mío se llamaba Don Georgie de Lemos ¿Nació aquí en República Dominicana? Eh, eh, porque vinieron unos, Los papás de ellos vinieron Entonces lo dejaron a ellos aquí ¿De dónde vinieron los padres de su, de su papá? Yo, yo fui de España, porque en España están... En España muchos de Lemos. Antes de vivir aquí usted en su ¿dónde usted vivía? Nosotros vivíamos en un Cabalete. Eh, de, de aquí me, me, me mandó un judío llamado José Mí para Palo Blanco, atender una finca allá. Tenía que bajar todas las semanas traer la vaca que, que fueran a París traerla y llevarle aquí la, la que estaban ya... Usted la traía de Palo Blanco hasta Zuzúa. Sí. ¿Y cuántos años duró usted trabajando para eh, los judíos, haciendo trabajo para los judíos? Yo duré como cinco años, una cosa así. A mí me dijeron que usted también tuvo algo que ver con, con el aeropuerto de aquí de también. Puerto Plaza. ¿Qué era lo que usted hacía ahí en el aeropuerto? cagarse en a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, <risa> ¿Usted se pone una funda de cemento Esa, en su cabeza? la patana lo apiaban ahí y tenía uno que ponerse algo porque ese cemento venía tan caliente. Que tenía que, que ponerle algo en la cabeza. Ah, usted se ponía una cosa que le decían babonuco Sí, yo o sea, lo cogía de la, la tigre donde estaban. Sí. Y entonces cuando, cuando estaba ya muy bajito, entonces venía uno a a poner y yo usted se había casado cuando usted hacía ese trabajo del aeropuerto. Sí. Se había casado. Aquí tenía yo que venía a, a darme un baño, porque era el cuerpo <risa> todo lleno de cemento, todo pelado. A darme un baño con limón primero para entonces bañarme. ¿Cómo usted? Para tenía quitarme, para quitarme toda esa ceniza de cemento. ¿Y qué le decía a su esposa cuando usted llegaba todo sucio de cemento? El papá de ella que me decía, de ese trabajo, que usted no necesita eso. Y no. lo dejé cuando ya no se hacía nada. ¿Pero le iba bien con eso? Porque, bueno, lo más que no se ganaba era como 300 pesos, la Roma. Después de eso, que usted trabaja en el aeropuerto, ¿de qué, de qué ha vivido usted? Entonces me vino, yo, yo vino de, de la señora y me dijo que me pusiera a comprar botella. ¿Y como cuántos años duró usted haciendo eso? Bueno, yo vine a dejarlo casi... Eso todavía. Yo veo camioncito ahí. Pues, el, el primero fue un Toyotica. Viejo que lo compraron. Esta gente por 40 mil pesos. Sí. Después sí. pues, entonces fui a Santiago. Un día que fui a llevar botella. Entonces fui a una agencia ahí. Y lo cambié por, por un blanco que yo tenía. Un camioncito blanco. llevaron la botella a Puerto Plata. Y a Santiago también yo llevaba botellas, a la cervecería. O sea, ¿Usted tenía una clientela fuerte que le compraba todas esas botellas? Sí, siempre. yo, a, a, a toda la vecindad. ¿Y dónde era, dónde era que usted conseguía todas esas botellas? Aquí, conseguía? aquí de, de San Juan, yo traía botellas también para acá. Botellas de don y botellas de cerveza también. Bien, eh, entonces... Y iba recogiendo de aquí para allá, las botellas de cerveza. Después que yo no tuve, eh, ...el camioncito que tenía. Cuénteme, don Tony... ...¿a cuántos lugares, más allá de Sosúa... ...usted se trasladaba a, a buscar botellas? La Montellano, todo eso. ¿Montellano? Eh, Los Igüelos, todo eso también. Hasta Payita. ¿Payita? ¿Dónde yo? queda Payita? Eso queda allá, al, al lado de Nagua. Ah, ¿Hasta allá llegaba, cerca de Nagua? Sí. ¿Usted mantuvo su familia durante muchos años... Con ese negocio lo compramos de ellas. Sí. ¿Cuántos hijos tuvo usted y su esposa? Yo creo que son tres, hembras Y cuántos varones? ¿Y cuántos nietos tiene usted? ¿Se acuerda de cuántos nietos que tiene? Bueno, tengo la, unos cuantos, porque de afredito solamente son, son tres. ¿De afredito son tres? Sí. De Winston son dos. De Winston son dos, que son Genesis y... Sí y y de ocelito ¿cuántos hijos tiene? Dos. dos dos dos dos hembras. ¿y en Estados Unidos viven algunos? ¿en España? en España vive ahí esa nació en Palo Blanco pues yo trabajé en Palo Blanco ¿cuál es su nieto favorito? <risa> ¿usted tiene algún nieto favorito? yo lo quiero todito ah. el yo, el, el, el más chiquito de creo es una maravilla ese niño. Porque ese que está con usted aquí siempre. Sí. Usted lo quiere a todos, como te sí. digo. Y de los hijos suyos, ¿cuál ha sido el de los hijos suyos el que más? El que más carpeta le ha causado a usted, dígame. ¿Cuál ha sido el más molestoso de todo es el que me ha dado más que se ha puesto Me coge, me coge el prestado y después no me paga. <risa> <risa> Tengo que estar leyendo, tal vez consígueme esto y consígueme el otro. Entonces... Así, así. es Así, y se lo quitando. Hoy le dije yo, digo, Wilton, cómpreme un Fofo de 12 Ah, un, un, un sí, para, sí, cuarto. Para la memoria, sí. sí, sí. Y se lo compró. No, no, porque no, él, no, él no ha venido todavía, está para Puerto Plata. Ah, no ha venido, por eso seguro se lo compra. El seguro. Sí. Él lo compró uno los otros días. Ah, bueno, entonces se aprovecha. Sí. de lo que él le debe a usted, usted dice que se lo vaya pagando con un foso de huesos. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted de casado con su esposa? Tenemos. Casi 30 años tenemos. Sí. <risa> yo me casé con ella por, por la ley. No, casado por la iglesia como Dios quería. Ya vemos que usted tiene como 70 años de casado. Como 70. O sea que usted ha comido mucha yuca y mucho casado y mucho <ríe> plátano. De casado. Todo, todo. Los mejores tiempos que usted recuerda, que usted ha estado con su familia, con su esposa. Bueno, los mejores tiempos. Cuando estábamos en Cabarete. ¿Qué usted hacía allá en Cabarete? Trabajando. Eh, ...en la finca de, de José Mito. Eh, ¿Y qué había en esa finca? ¿Qué era hacían en la finca? Bueno, eh, había... chapeo de cosas... Eh, ...muchos calmitos que había... ...chapeábamos eso y lo llevábamos a un sándwich... de candela. O sea que usted para vivir en su vida... ...usted ha... Ha cargado cemento en la cabeza, sí, sí. ha chapeado fincas, ha cargado vacas, sí, ha vendido botellas. Sí. ¿Qué más te ha hecho? que usted no, no ha dicho? No nos ha dicho. Bueno, bueno. Pues porque no ha hecho más nada. ¿Usted vivió en los tiempos de Trujillo? Porque usted nació en el 1922. Sí. Quiere decir que usted tuvo casi 40 años. Bueno, en el tiempo yo de lo veía yo cada dato. estaba en Santiago. Era, la primera vez que lo vi era que veníamos, yo y un tío mío llamaba Tanidado Núñez, con un ganado que íbamos para la costa a llevarlo para allá, apujador, y, y pasó el, para abajo, para Puerto Plata. Ahí en la Gran Parada, que cuando eso la gran parada era así, bajando y subiendo. Ajá, y no ajá. estaba así, pareja como estaba. Como después que lo rellenan Le digo yo al tío mío, le digo. Usted sabe quién va a ir. Yo iba no. a Trujillo. ¿Y usted no tenía miedo de ver a Trujillo pasando por algún sitio? ¿No le no, no, no daba miedo a usted no, no, de que le sucediera algo? No, absolutamente nada. Cuando yo estaba en Santiago, casi toda la semana pasada, cuando yo José Estrella para allá, que eh, él tenía a José Estrella enjabulado, en una jaula, y un día le dice... Le pregunta a, ella, a su hijo, a Ramfi, que, que quería que, que le, le regalara de, de cumpleaños. Dice: Yo lo que quiero es que usted me suelte. Que me suelte mi padrino. Estrella sí. era padrino de Ramfi. Sí. Entonces yo lo tenía preso. Lo tenía preso, lo pasaron en una jaula para matarlo. Entonces yo sí. escuchó porque, la petición de su, de, de su hijo. Porque José Estrella. Eh, le compraba ganado a la gente y le tenía una trampa él sabía dónde iba a pisar y él pasaba adelante pero el otro que no sabía se caía en el hoyo eh. y lo perdonó Trujillo eh. entonces Trujillo lo perdonó porque hace es el partido de eh. soltó usted era de los que tenía en su casa esa placa que decía en esta casa Trujillo ese jefe. Sí. Usted era de los que tenía en su casa esa placa que decía, en esta casa Trujillo ese jefe. Sí. Usted tenía una de esas. Sí. Oh Dios. Que, y que, no le daba mundo, esa? usted tenía una placa es de mía, Todo el mundo tenía que, que Ah, que todo el mundo tenía que tenerla. Sí, todo el mundo. ¿Pero usted lo tenía porque usted quería? Usted no ¿O porque era obligado? Sí. Eso guay ya eran trujillitas toditos. Y van a ver a la casa. ¿Ustedes recuerdan cuando? un una estatua que había ahí en el Batey? ¿Un una de qué había aquí en el Batey? De Trujillo, ahí en el parquecito, adelante, aquí. Ah, había una estatua de Trujillo sí. aquí en Sosua. Sí, se pusieron a la, a la cogieron y la, la arrancaron con una soga. Se pusieron a, a, a pasearla. ¿Pero eso fue después que murió, después que lo mataron? No, no. ¿Están los Trujillos vivos? Sí. ¿Y quién hizo eso? Ah, sí, sí. El Trujillo estaba vivo. No fue Trujillo que mataron, a Trujillo lo mató el compañero. pues Esas dos gente, lo contaba uno en la avenida Mella, los dos a caballo, eran igualitos los dos. Porque Trujillo es que murió a los, a los 80 años en los Estados Unidos. Hay una historia, sí, yo creo más esa historia sí. que la otra que han contado por ahí, sí. pero ya son es otro punto. Sí. Entonces, ahí en el parque principal de Batey, creo que es el Parque las Flores, había una estatua de Trujillo, que usted Aquí, dice? Sí, más, más para acá. Sí. sí. Pues ahí cerca de la bajada de la playa. Sí, ahí donde el ve del cuartel de la guardia. ¿Y, y usted recuerda, ahí había un cuadro, ah, ok. Y usted recuerda quiénes eran esas personas que arrastraron la estatua de Trujillo. Pues eh, se los mataron, que fue eh, Pedro Clisante y, y el doctor Alejo Mejía. Alejo Martínez. Alejo Martínez. Mejía. He oído la historia lo, de lo ellos. Lo mataron y, y entonces cogió al guardia para allá, para para, para los así. Y preguntó quién es fulano, y nadie le supo decir, nadie le quiso decir. Entonces, ellos salieron y se fueron ahí. Después por los blancos para los blancos pasaron ellos, allá la, la cañina. Y, y yo no me acuerdo cuál era los otros. ¿Cómo logró usted sobrevivir a la época de Trujillo si era tan peligroso? Eh, ¿Vivir aquí en este país en ese tiempo? Bueno, era peligroso, porque uno tenía que portarse bien. Una vez, por allí afuera, yo creo que, yo creo que cuando mataron a la hermana Mirabal, andan unos uno policías o unos guardias. Le dice amigo, le digo yo amigo. No me acuerdo que fue lo que yo le pregunté. Dice, nosotros no podemos tener amigos. Me dijo... No podemos tener amigos nosotros. O sea, a un yo guardia te lo digo amigo yo le digo que no podían tener amigos. No, no. Ellos, no podían, ellos no podían tener amigos. Oiga, okay, creo que eso fue lo que mataron a la hermana Mirabal. Qué ridículo es. Hey. ¿Qué usted recuerda de esos tiempos de la hermana Mirabal? ¿Por qué fue que mataron a la hermana Mirabal? ¿Usted, ¿Usted recuerda algo okay, de eso? Porque ella... De, de bruta. Y que le cupí en la cara. ¿Eso es lo que usted escuchó decir? Hey. Una de ellas le sí. copió la cara. Parece que la, la, la trajo ahí a una propiedad que había en la cumbre. Esa era de ahí. Sí, sí. Parece sí. que la trajo ahí y parece que querían bromar con, con una de ellas. Y le copié la cara y por eso queríamos matar. Pero yo escuché también que eh, los esposos de ellas tres estaban presos sí. porque eran antitrujillistas sí, por y que ya venían a verlo aquí ah, a Puerto sí, Plata, a la sí, cárcel. Sí. Y en una como que ya iban de regreso. El marido de Buenadella. Sí. Estaba preso. La agarraron, la tiraron por una barranca. Le eh. sacaron los ojos al chofer. Para decir que fue que se mataron por ahí. Es terrible. Porque la mataron aquí. Y la metieron en un tren allá a ahí. Por ahí por para allá por... Marapicá. Por Marapicá. Por ahí la metieron entre Pentece, ese caña ahí después que le dicen de todo lo que quisieron entonces la matan a palo ¿Cómo usted se enteró de eso en ese tiempo? ¿Cómo usted lo supo? Pues, pues nada, ¿eh? el que pasó es el caso ¿Cómo la gente se enteraba de lo que pasaba? ¿Cómo era? Bueno, eh, sí, uno se enteraba por la noticia y la cosa ¿Habían noticieros? Sí. ¿De radio, de televisión? Sí. ¿Y la gente siempre estaba escuchando su noticia? Sí ¿En todos estos años ¿Usted Recuerda, don Tony, ¿cuáles han sido sus pasatiempos favoritos? Las cosas que usted, cuando no estaba trabajando, ¿qué usted le gustaba hacer? Pues a <risa> trabajar mujer y cosas Eso hay que cortarle ese pedazo porque cuando la cosa sube oiga eso, ¿lo ha botado usted de la casa? Le daba, ella le daba el por eso. Ah, ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted tuvo más hijos fuera de, fuera de los hijos de aquí, de... Hermano de Alfredito y compañía. Yo tuve con una mujer allá en al Palo Blanco, que esa mujer se fue en el estado de mí. Eh. A Miami se si fue ella. Oh, pues tú tienes un hijo en Miami entonces. Eh. Bueno. Me decían que era hijo de que era un señor llamado Bozo. El ¿Sí? Bozo tenía, diga que había tenido un hijo a los, a los 80 años. Ese, ese, ese hijo no era, no era de Bozo. Bueno, la mujer se fue, eh, la mujer se fue en estado de mí Que supuestamente, porque usted no sí, sabe sí. No, no lo puede comprobar Porque usted no, sí. porque usted lo conoce eh, ¿Conoció a ese hijo usted? No, porque ya se fue para Miami Ok allá. Una pregunta, oiga Se daría a Luz, seguro allá en Miami Una pregunta muy personal que le quiero hacer ¿Cómo le gustaría a usted Que la gente lo recuerde Tanto su familia como como los amigos suyos que dentro de 50 años, cuando usted quizás ya no esté en este mundo, ¿cómo a usted le gustaría que lo recordaran? Me gustaría que me recordaran todos mis hijos. Y los nietos también. Sí, ellos lo van a recordar siempre. Siempre lo van a tener pendiente. ¿Qué cosa usted prefiere que yo recuerde más de usted? Bueno. Miren, una, una cosa. ¿Cómo es actualmente la relación suya con, con sus hijos, con la siembra, con los barones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tratan a usted? ¿Cómo usted lo trata a ellos? ¿Cómo es eso? Bueno, está tan bien. Pero lo que no quiere es que yo salga a, a la calle. No quieren que salga para protegerlo. Sí. Porque quizás usted no tiene la habilidad que, que sí. cuando era joven. No, pero cuando yo me era... puedo ir a, con el carrito ese, yo me puedo ir a, a cualquier sitio, cerca, que no sea lejos. Sí, y bueno, siempre que tenga a alguien de la familia cerca para que cualquier baloncito sí. o algo, que sí. tengo con usted porque ya cuando la gente tiene la edad suya Si se rompe un hueso sí. Es muy difícil de, oh, empatar. de Empatarlo de nuevo Y eh. por eso es ¿Cómo usted se siente a lo largo de sus Casi 100 años? ¿Usted se siente una persona realizada en su vida? Sí La vida mía no, no, no Ha sido muy fácil Trabajando demasiado Trabajando mucho eh. Y Me ha a callar el cemento Sí, muy fuerte. Venía uno, venía uno a darse un baño de limón primero, y después de se bañarse. Si usted se viera ahora, sí. con 45 años de edad, sí. ¿qué usted haría que usted no haya hecho nunca? Si me viera ahora con 45, pues una maravilla. <risa> ¿No Entonces, imagina usted con 50 años ahora, sí. por ejemplo, como Anderson, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos años tiene Anderson? 47. U usted como ese gordito que está ahí, mire. Eh, eh. ¿Cómo cuánto, qué usted haría, dígame? Muchísimas cosas. <ríe> sí. La comida favorita, lo que usted más le gusta comer, que usted le dice a la, a la familia suya que le cocinen, ¿cuál es? Eh. de cerdo. Adiós. ¿Le gusta el lucre de cerdo? Ah, y los chicharrones. Eh. ¿Y el cerdo asado? Usted, usted me dijo que íbamos a hacer un cerdo asado aquí en el patio yo una vez, hace uno ahí. ¿Aquí atrás? Sí. y estaba bueno. Sí. <risa> porque uno cuando lo está, tiene que puncharlo por todas partes, para que se, se, se, se recosa. Porque esa carne que, de, de, de ser asado que venden ahí, eso no se puede comer, queda da lura. No, no me gusta. No. Queda da porque ellos no la punchan por los mulos. Ah, que no quedó con piezas sazonado. Sí. sí. En sus casi 100 años, ¿hay algo en su vida que haya pasado eh, que lo haya marcado, que usted no se lo olvida nunca? Algo negativo y algo positivo que le haya pasado en su vida? Yo tenía un tío que era canicero, Y él siempre compraba cerdo para. Y ese chicharrones lo iba, lo iba guardando y se lo, manda, se lo mandaba al tío mío a Puerto Plata, allá a los callejones y compraba muchos tortos y la metía ahí también en los cuartos cuando el tío me pagaba, me, lo, me abrochaba el bolsillo me lo metía en el bolsillo y me abrochaba con una chambra una chambra sí. aquí en el bolsillo para sí. que el dinero no se la salga sí, él me metía los cuartos ahí, el tío mío que se llamaba Pedro Núñez hay mucha gente que no sabe lo que es una chambra sí. Se lo vamos a mostrar aquí en, en debajo en sí. el video Porque yo sí conozco bien eso Cuando yo era pequeño se usaban mucho las chambras sí. Pero ya casi es raro ver eso sí. Yo sé que la mayoría de jóvenes que están viendo este programa No saben lo que es una chambra sí. Usted recuerda eso como algo muy agradable Que sí. usted cobraba su dinerito sí. Y se lo guardaba con una chambra aquí sí. Allá porque yo, yo nací en Puerto plato En una clínica que le llama la mía, ahí yo nací. Y creo que a, a los tres meses de nacido me dio fiebre mala. Entonces después mi mamá dijo que se iba a ir a Guaranico, con su familia. Se arrancó con nosotros para allá, conmigo y Olga, que era la más vieja. ¿Cuántos hermanos tiene usted? A Olga, Taleo. Y está Ramoncito, ese era mi hermano de, de madre. ¿A ¿Qué usted me puede decir acerca de su compañera de vida de 70 años junto con usted? Bueno. Lo hemos pasado, hemos pasado trabajo. Pero gracias a Dios, no nos ha faltado nada. Esas hijas que están allá afuera siempre Le mandan algo para, a, la, a la doña Durante sus 100 años de vida Usted ha visto Transformarse el país y el mundo de muchas maneras sí. Por ejemplo, antes para viajar se viajaba en barcos Ahora se viaja en aviones sí. Los teléfonos, era poca gente que tenía un teléfono sí, sí. Ahora existen eh, otra forma de comunicación de, Y el internet todo eso De todos esos inventos Que han Que se han desarrollado A lo largo de esos 100 años ¿Cuál ha sido Lo que más le ha impactado a usted? Lo que más le ha sorprendido Bueno, lo que más me ha sorprendido Fue que, que dimos La, la doña y yo dos viajes a Nueva York Pues dos veces fuimos La primera vez Después nos volvimos otra vez y fuimos hasta Carolina del Norte, que la pagadita, la hija de ella, hija mía de crianza, nos vino a buscar y nos, nos fue a. ¿Y qué le pareció esa experiencia allá en Estados Unidos? Bueno, bien. Yo me iba a pa, pa todas partes. Eh, ¿Le gustó y estar a, allá? Yo salía a caminar solo, ah. sin conocer nada. Y eh, no tenían miedo a perderse allá. No. Yo cogí caminando para abajo, me conté con, con Roberto, el hijo de, de Luz, el difunto Nino y Lucía. Sí. sí. Me contó eh, que hasta 20 dólares me dio. <risa> ese sí. día. Porque él trabaja en una, en una cosa de, de vender alfombra. Eh, ah, pues fue, fue, fue una bonita experiencia. Sí. Cuando usted un teléfono celular que ni siquiera eran como estos, sí. eran mucho más grandes que este. Sí. Cuando usted tuvo en su mano la primera vez un teléfono celular, ¿qué pasó por su mente? No, ¿Usted no, recuerda eso? Nunca he usado ese teléfono. ¿Usted nunca ha usado teléfonos no. celulares? Sí. Pero sí. veía a la gente hablando por teléfono. Y sí, sí. Sí. Ah, sí, cuando usted ve a una gente en la calle hablando con otra gente, ¿qué sí. usted pensaba? Ese, ese, ese teléfono se llama teléfono inter, eh, inteligente teléfono inteligente ahora de hace 15 o 20 años hay teléfonos inteligentes ahí veamos nosotros a que está en España sí. ahí que está en España la, ve, la veamos por eso ah la ven por WhatsApp sí, sí. pero al principio cuando se inventaron los teléfonos hace 50 años sí. los teléfonos celulares no, no eran así no, sí. no le permitían a la gente Nada más servían para hablar. Sí. Que era una cosa maravillosa porque. Una vez. Uno, uno ve una gente. En España por ese teléfono. Sí. En todas partes. Sí. Margarita que está en Colorado. Por ese teléfono la ve uno. Bueno, a él le gusta, a don Tony le gusta. No lo que pasó antes con los teléfonos, porque a él no le importa ni no le interesa, ni se acuerda, eh. pero le interesa lo de ahora, porque por WhatsApp puede ver a su familia que está en Europa eh. y a su familia que está en Estados Unidos. Eh. Y los que están por ahí cerca también. Eh. Le gusta eso, eh. que cuando su familia lo ven. Eh. Bueno, pues nosotros le vamos a mandar a ellos este video. ¿Qué mensaje final le manda usted a su familia que van a estar viendo este video en todo el mundo? Bueno, yo quiero mucho todo, a todos mis sí. a toda mi familia. A todos. Muchas gracias, muchas nos, gracias, don Tony. Los amigos también. Muchas gracias. Bien, amigos de este espacio, le damos las gracias a don Tony de Lemos que nos ha permitido la oportunidad de entrar hasta su casa. Y le agradecemos que haya respondido tantas preguntas, quizás algunas un poco insolentes, pero, pero estamos felices de que nos hayan abierto la puerta y de que tan amablemente hayan respondido a todos los cuestionamientos en este espacio. Muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión. Dios le bendiga mucho. Gracias, gracias. Gracias, don Tony. Pero, de Muy agradecido. Sí. Esta casa está... A su orden. Gracias. Nunca sí. me imaginé que me va a tocar ese privilegio sí. y esa oportunidad de, de venir a su casa a grabarlo con las cámaras. Sí. Qué bueno, qué gusto verlo. Sí.